Eras tú otra vez, pa, en el Claro. <risa> Fuera de broma, una vez Mr. Rio es un vampiro. Ya, chica, chica, volver a por rol. <risa> oh, ahí, uy, ahí ya, hablamos, ya, está, ya está, de rol. ya está. ¿no? Oh. ¿Qué tal ¿Qué chicos? <risa> bienvenidos tal? a un nuevo episodio de TorreBit. Soy Snow. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y hoy tal? día nos encontramos con Max, con Max, con Max fuerita, con Metaru y con Telecan. Sí. Hoy estamos con da, la santísima ahí, Trinidad, por... no más. Sí. sí ahí. Eh, no recuerdo en qué estaba el Max, pero no podía estar aquí hoy, así que sí. bueno, le mandamos un saludito. Está, <risa> no, <risa> yo para que estamos no sé. al revés. Sí, estamos todos al revés. Ahí, <risa> ahí. <Sí. risa> ahí. Que Hay que hacerlo así. Al otro lado, pato. Ah, ah, pues usted que un triángulo. El triángulo No, yo soy es un círculo, estoy abajo <risa> <risa> No, porque... <risa> <risa> Para la próxima práctica vamos a... ¿Cómo, cómo están, chicos? Ahí oh, El día de hoy eh, Debido a que Max no, no se encuentra porque Nos pidió el día Dijo que estaba muy chato sí, de nosotros Sí No quería saber nada de nosotros Vamos a estar hablando Sobre Bloodborne ¡Yeeeee! Yeah. John meío todos Super. los libros de Bloodborne, todos los libros, me di, todos los animes todos los este, pregúntame Bloodborne, pregúntame, ¿cuál es mi personaje favorito de Bloodborne? John Bloodborne Don Bloodborne Bloodburne <risa> John Bloodborne Juan <risa> Bloodborne. Sí. Bloodborne, personaje favorito, eh, todos los ahí cuando salió pa, pa con los bacán, bacán pero no nos adelantemos, no nos adelantemos. No, no nos adelantemos. Sí, mucho de que no nos no vamos a adelantar todavía. Sí, sí porque eh, hoy día hay diversas noticias que han ocurrido durante la semanita. Comencemos contigo, Metaru. Así es, de hecho, una noticia bastante interesante que apareció en, el, en, el, en los últimos días es que Banji eh, podríamos decir que son los creadores de Halo y de varias otras franquicias como sí. ahora últimamente Destiny, y para los más tatitas, maratón ¡Ay, tatitas, tatitas! ¿Qué está ahí? Para el papá del papá eh, eh, Registraron hace muy poco O sale como usualmente cuando las grandes compañías registran Y se destapan toda la alarma Registrar lo que sería una bungee Con Hace como una Please con, con Pero con bungee Con Ahora, no confundir esto con Saltos de bungee porque no va a ser una conversión De tirarse al <risa> <risa> Eh, pero según lo que informan eh, estos reportes No hay una claridad si esto implica que Bungie quiere hacer una, eh, una convención central de sus productos Que son hartos, son varios Bungie es una, es una compañía que tiene un, un catálogo bien grande Y tiene muchos títulos que probablemente son favoritos de alguien Yo personalmente soy muy favorito de Alo. Eh, pues, no, no soy fan, pero me gusta mucho Me gusta mucho Alo. Iría una convención de Benji De Benji De Benji, Benji Price Sí, iría Sí, iría O sea, se, se supone que tenemos ahora Pronto, estamos todavía está en el horno Más sobre Halo Infinite Así que igual sería interesante Pero eh, esto, aparte de, de toda esta posible convención Que supuestamente esta gente de Benji está organizando eh, Hay reportes de que ellos... En palabras textuales, están demostrando interés de llevar lo que es Destiny 2 a otros medios. Y obviamente, en lo mm -hmm. vago que esto es, implica que podremos ver una serie de televisión, ya sea, no sé si live action, pero sí quizá animada, de Destiny 2. Mm -hmm. Lo cual, ya. Yeah. yo sé que Destiny tiene bastantes seguidores. Hay, hay, hay gente que realmente sí. Destiny como juego ha crecido harto Dentro de Lo mal Que hoy en día es muy accesible Poder jugarlo eh, Creo que también Es un juego que tiene una, un lore Muy rico Y muy variado mm. Vería una serie de, de Destiny 2, yo creo que lo vería Más por el factor de ciencia ficción Que por porque Destiny 2 Porque sé que si, si yo le puedo dar crédito a algo a Benji por... no eh, ser Benji no debe ser Benji no más, porque vale, vale, no, no puedo pronunciarlo <risas> bien le decir, le, si le, hago, le puedo dar eh, crédito a Benjamin por eh, a, a, a, es por crear mundos y con mundos y universos muy ricos en cuanto a narrativa eh, yo todavía de nuevo cayendo en, en la salivación por Halo puede ser que hay, si hay un universo que me gusta mucho en el término de, de videojuegos es el de Halo y sé que eh, Destiny 2 también es muy bueno y muy inmersivo eh, claro. ahora, ahora tenemos que ver qué pasa con eso Como mencionaba recién No hay absolutamente nada confirmado No hay ningún anuncio oficial Así que Y, y más aún en el contexto en el que estamos viviendo Tratar de anunciar una convención presencial Siendo que incluso la misma pliscon fue hecha online Con todo lo, con mm. todo lo que eso significó todos los memes Todos los memes como Y muchos más Así que hay que esperar pues, Esperar a ver qué más Qué significa eso Es muy probable que sea Mira, para la gente que conoce algo de tres O que ha visto algo de las presentaciones de la 3 eh, por general tenía como un fan centro donde realizaban actividades relacionadas como con su franquicia y todo el asunto Y lo que se especula es que va a ser básicamente ese show que ellos montaban en la E3 Por su cuenta, ¿Ya? exclusivamente Eso de la mano también con otra pequeña noticia también Que se anuncia que la E3 ya no va más Pero eso mm. harina de otro costal Sí, bueno, el, el Destiny como que partió Partió a medio morir saltando Y se fue levantando bastante con los años Yo tengo varios amigos que juegan así Pero muy fielmente Destiny 2 Y que están pendientes de todas las actualizaciones Y todo, y lo encuentro bien entretenido Es bien Claro, tiene un lore bien interesante además Y parece que la, la, las mecánicas de combate Y todo son bien entretenidas al principio sí. como que la gente se había, se había como decepcionado un poco porque como, para la calidad de, de la empresa que había hecho el, el Halo, como que, como que el juego no estaba tan en esa calidad todavía, pero se fue arreglando con el tiempo. Uh -huh. Así es. Bueno, a esperar novedades, es muy posible que cuando se acerquen las fechas de que vamos a tener la E3 virtual, eh, ya tengamos un poquito más de noticias relacionadas. Mm. Así que estaremos atentos. Super. Muchas gracias, Metal. Estaremos atentos. Muchas gracias, Metal. Vale, Metal. Continuando con las de noticias, nada, nada. Eh, eh, tenemos que durante la semanita fue aprobada la, la, la compra de CineMax por, por parte de Microsoft. Parte de Microsoft. Eh, justamente esta compra que se llevó a cabo durante el mes de agosto, si mal no me equivoco, agosto-septiembre, fue que se dio el aviso. Sin embargo, tenía que pasar por regulaciones tanto americanas como europeas. Ahí mm. se escucha un poquito de eco, voy a tratar de reducir por acá. Aló, aló, aló, ahí sí. Ya, ahí sí. Sí, creo que el Metaru tiene un poco de eco. Sí, pero, pero ah, bueno, vale. ahí, ahí le bajé un poquito pero, a, a Metaru para que no, no suene tan fuerte. Eh, ok. La compra que se llevó a cabo fue eh, a la compañía CeniMax, que asimismo tiene de por sí a Bethesda. Y justamente el, la compra mm. incluye algunas de las filiales relacionadas, con, en, que, por ejemplo, eh, ID Software, Arkane, entre otros. Y obviamente la compra más importante de Bethesda. Y durante la semana eh, fue eh, aprobada por parte de la Comisión de Bolsas y Valores de Estados Unidos esta compra. Así que estamos más cerca de al fin contar con eh, productos o eh, IPs exclusivas para Xbox y PC. Exclusivas para Xbox y PC. Es interesante el tema mm. de Bethesda porque... Yo... Eh, sobre todo desde se mandaron una, un Final 7 Remake también Hace no me acuerdo cuántas de tres que hicieron Que se avisaron que iban a hacer el Little Scrolls 6 Y creo que incluso ha sido peor que el Final Fantasy 7 Remake No han dicho nada, no han sacado... La, y de hecho fue, me acuerdo que fue el, el logo nomás, ni siquiera mostraron nada Mostraron un video Logo y nada más, es lo mismo que con el otro juego que supuestamente también anunciaron que fue eh, scroll no eh, Starlink, algo así. Algo por el estilo, era como un, una nueva IP que también supuestamente iban a hablar. De hecho, hace poco tuvieron como una, un concurso donde tú podías donar a la calidad y podían poner tu personaje en este juego, en esta IP nueva. ¿Mm? Y obviamente la ganó un furry muy adinerado. <risa> Pero, eh, igual, Brigio considera que Microsoft ahora tiene a, a todas las IP de Tesla y de Arkin y muchos otros más bajo su cinturón ya, Microsoft es como la versión buena de Electronic Arts ahora, que no los compra no para matarlos Oh, sí. mm. eh, eh, eh, es algo bastante interesante de analizar cuando una compañía grande como es Microsoft eh, hace compra de cartera así como si nada eh, eh, lanza el dinero y sí, te, no. te compro tal compañía y lo cual es una jugada <risas> interesante cuando lo hacen los mismos eh, estudios desarrolladores de consolas en este caso Microsoft y Sony también se está asegurando con algunas compras porque por sí indica de que están interesados en lanzar productos exclusivos pero también eh, mm. resulta malo porque aparte de estar limitando un poco la creatividad que tenían estas compañías de por sí, obviamente cuenta con más recursos pero a la vez eh, pasa mucho más eh, burocracia eh, sucede que uh -huh. también les vas cortando los tiempos, vas la, aplicándole ciertas prácticas que se ha visto en varias de estas, Ubisoft por ejemplo tiene alguna de las prácticas con, el, con sus finales más pequeñas y para qué decir con Electronic Arts que compañía que compra, compañía que muere Sí. Uh, por favor no Así que eh, hay, hay que esperar para ver cómo resulta la, esta adquisición Y obviamente esperamos que los, los siguientes juegos que vayan lanzando eh, Tengan en parte negociados como exclusivas temporales Porque creo que lo que ya estaban en desarrollo No se van a ver afectados en las consolas que iban a salir Pero sí en las futuras mm, okay. Lo que o sea, van uh -huh. a ser a contar del 2022 en adelante Así que eso. Ya, no, interesante. Y la otra noticia interesante es que el día de hoy Capcom realizó transmisión especial dedicada a Monster Hunter, en el cual habló de Monster Hunter Rise y Monster Hunter Stories 2 Wings of Ring. Con respecto sí. al Monster Hunter Rise, pudimos observar algunos de los monstruos que van a estar disponibles y los nuevos que van a estar, obviamente. Eh, ahí aparte de la fecha anunciaron eh, un par de updates que van a estar disponibles donde también van a estar eh, lanzando nuevos monstruos el primero de estos es en abril y después hay otro que se viene tenerte el año pero sin fecha todavía eh, anunciada y además de eso el... Para el Monster Hunter Rise anunciaron que va a estar disponible nuevamente la demo, porque la habían sacado por el, durante las sí. semanas anteriores. Y en esta ocasión, la demo, aparte de venir con las misiones que ya estaban disponibles en su primera iteración, incluyeron una nueva uh -huh. escena con un mayor nivel de dificultad y donde justamente va a estar disponible uno de los monstruos finales. El Magna Malo, si no me equivoco, que es el que estaban mostrando desde el principio. Claro. Así que para la gente que quiera conocer un poquito más, dado que ya estamos cerca de la fecha del lanzamiento que es el 26 de marzo, eh, pueden aprovechar de jugar esta nueva demo que está disponible para así, eh, aparte de adquirir un poquito más de conocimiento sobre Monster Hunter, aprovechando de que la semana pasada estuvimos hablando sobre el, el título en el programa. Eh, uh -huh puedan tener, tener también la oportunidad de jugar con este mayor nivel de dificultad y con el Monster Hunter Correcto. Stories 2 mostraron trailer y anunciaron fecha de lanzamiento finalmente, va a estar disponible para Nintendo Switch a contar del 9 de julio pero aparte de eso sí. también anunciaron un par de fechas para otras consolas o también para otras partes donde va a estar lanzándose, creo que Metaru tiene un poquito más de datos al respecto Sí, va a estar disponible en PC. Solo uh -huh. sí. eh, eh, en Steam. Cual es maravilloso. Porque uh -huh. en realidad yo creo que ya, ya. Va un poco en contraste con lo que estábamos hablando recién de que Microsoft compre a BTS, a Cenymax y a todos sus filiales. Eh, como que. Esto va más a tema personal. Yo creo que el tema de los exclusivos ya no es realmente algo de lo que deberíamos estar viendo en el 2021. Porque. Escucha, piensa que lamentablemente el, el poder adquisitivo de nadie está en este momento eh, para poder tener dos consolas. Sí, y PC por lo general, mucha gente habla de que tener una versión en PC desacredita el concepto mismo de tener una consola. Okay. Anda ¿Para qué te haya a comprar una PlayStation 5 si tenías un PC que te puede correr todos los juegos? Y que ya tenés no un chiste de que con eso te compraría una PC Gamer, etcétera, etcétera, etcétera. <risa> <risa> Pero igual, eh, en el fondo yo creo que, más que por un tema de exclusivas, yo creo que, espero, que la, esta tendencia a fomentar aún más el crossplay sea lo que también desarrollo desarrollar los juegos ahora del 2021 en adelante, porque... Por ejemplo, he visto muchos casos. Por ejemplo, para el. Bueno, a, también salió esta semana el, el anuncio. Bueno, dentro de esta semana salió el anuncio que Guilty Gear se va a posponer un sí. mes por temas de servidores y por temas de logística. Y la gente especula que una de las razones para poder eh, postergar el juego un poco es también para poder ver la posibilidad de lanzar el juego con crossplay. Que el, mm, code, claro. el Netcode, que ya está disponible, ¿cachai? Rollback y todo el que está relativamente metido en el mundo de los juegos de pelea, sabe que es un muy buen anuncio. Eh, el hecho de tener crossplay, yo creo que entre, entre, no, no solamente de PC y consola, sino que esta generación y la anterior es lo que finalmente derrota todo el, el puente que existe, el, el, el vacío que existe entre usuarios. Que al final lo único que tú querís, por ejemplo, en un juego como Monster Hunter, como, eh, como Guild Gear, que tiene un enfoque tan, más, eh, tan centrado en el multiplayer, es que tú podéis jugar con la gente que queráis, ¿cachai? Donde queráis y en, en la situación que queráis. O sea, esa es una de las gracias por las cuales mucha gente aún juega Fortnite. Claro, Sigo, exactamente. el hecho de poder jugar con gente en Play 4, en PC, en Switch, es realmente... Porque seamos honestos, al final la, a la gente le gusta tanto eh, jugar con una consola, ¿cachai? que no tengáis que preocuparte de nada y jugar en un PC donde pudiste, no, no sé, pues, eh, pues, heredaste la fortuna de un tío que no conocía y pudiste invertir eh, mucho en un computador que te puede correr literalmente, simulaciones de la NASA y podéis jugar lo que tú queráis ahí también, ¿cachai? Claro mm. Sí, decir, pasa que hay que tener en cuenta que antiguamente igual había una había una diferencia técnica entre, por ejemplo, los servidores de una Play 4 y los servidores que también tenía que ver con, por ejemplo, en juegos FPS, por ejemplo, de que el, el, el, el aim o digamos la dirección del control de, de, de Play 4 no era tan preciso como un mouse, por ejemplo, entonces se hablaba uh -huh. mucho... De que, de que era una competitividad injusta, que tú, si tú jugabas en Play te estás en desventaja, si tú jugabas en PC estás en ventaja y así. Pero yo creo que el Fortnite, sobre todo, es el juego que demostró que eso da lo mismo porque lo importante es que la gente se divierta. Sí. ¿Cachai? O sea, si tú jugáis en Switch y te y lo estás pasando la raja, aunque te maten en, en, dentro de los primeros 50. Es como, te, te importa una raja si al final lo importante es jugar con la gente que quería pasarlo bien y todo y sí. bo, pucha por mucho que queráis si queréis jugar competitivo después te comprarás un computador y lo jugarás en computador y lo que queráis y, y harás el aim como corresponde pero si es por el objetivo de pasarlo bien sobre todo con juegos que de repente no son fps como el monster hunter en los que la verdad es que no hay mayor diferencia de hecho como decía y ahí el Metaru me, casi que me fue en el otro día de por decir que juego con control en el computador eh, en el caso del Monster Hunter la verdad es que no hace ninguna diferencia eh, En los casos de algunos juegos de pelea yo creo que tampoco eh, Más allá de la tele y la pantalla en la que estoy jugando Pero pff, fuera de eso Sí, La mira, verdad es que lo importante es pasarlo bien Claro, ahí, ahí el aspecto general Es no importa dónde los juegos Obviamente vista un poco más competitivo Profesional quizás es más discutible Pero claro El tema de que eh, intentan abarcar A todos fue algo que En los últimos cinco años Se dio bastante fuerte con justamente la, red, la compatibilidad cross entre Switch, PC y Microsoft, a lo cual Sony no se subía al baile y hubo mucha pelea por muchos años al respecto, hasta que le dieron el abrazo uh -huh. a Play y dijeron que ya, vamos a empezar a hacer crossplay. Mm. Que al final todos ganan, sí, piensa verdad. que por ejemplo en una casa promedio, ponte tú que haya cierto enfoque de juego, hay un PC y una consola, ¿cachai? Sí. Incluso aunque sea un PC potente, aunque sea el PC donde trabaja tu papá o no sé cualquier cosa, tú puedes tener una persona jugando en este PC, una persona jugando en la consola, ¡pum! Literalmente ahí ya tenés una conectividad que aumenta en dos personas la cantidad de jugadores, ¿cachai? Claro, es que el, incentivo y... de, el incentivo de esos juegos, el cooperativo, siempre es tratar de tener gente que tú conocí para que se unan. A jugar, si no o sea, es fome tener que comprar un juego y tener que considerar la idea de que tenés que comprar otra consola más para poder jugarlo. Y sobre todo en el, en el tema de las consolas, no necesariamente tenéis, por ejemplo, el espacio, o sea, no tenéis dos teles donde poder jugar con dos consolas. O sea, a ver que sería que estés con una Switch. Si, sí, de hecho, con, con mi pareja estábamos viendo el tema del Monster Hunter Rise, porque, claro, obviamente lo queremos comprar, pero tenemos una Switch. Y claro, para poder jugar juntos los dos tendríamos que comprar otra Switch, entonces estamos viendo a lo mejor comprar una de las Switch baratas, qué sé yo. Pero la verdad es que a la larga, si tú pensáis, la única diferencia, la única razón por la que compraríamos otra Switch sería para jugar Monster Hunter, entonces como que la verdad es que no se no se justifica, no se justifica. pero hay un año más, y uno se lo compra en Steam y el otro lo juega en la Switch o te, te compráis dos, dos de Steam y listo, de hecho nosotros nos pasó lo mismo con el World, lo compramos primero para Play. Y después fue como, oye, pero para jugar los dos juntos tenemos que comprar otra Play, mm. ¿cachai? Y fue como, tenemos los computadores, pero comprémoslo en Steam y listo. Y podíamos jugar los dos por Steam, ¿cachai? Compramos cuando estaba en oferta, lo compramos... Al final lo compramos tres veces, ¿cachai? Para poder jugarlo, pero... Y la idea, la idea no era repetir el mismo error con el Rise, ¿cachai? Y entonces si, si se va a hacer esto de que se puede jugar en el computador, con crossplay, con la Switch y todo, va a ser maravilloso. Y eso es lo, al final, lo que todo el mundo quiere. Sí, y además de eso, eh, hay que pensar de que ya está muy avanzado el tema de que el crossplay inclusive te, te acepta guardado en la nube. Entonces, también es en, indistintivo de dónde juegas. Por lo menos alguna compañía se están dando cuenta de que es así y que el mercado es el que manda finalmente. Si la gente quiere jugar en cualquier sí. parte que sea, en cualquier parte. Justamente al respecto... Respecto, hay una noticia de que hay rumores de que PlayStation va a estar llevando algunos de sus exclusivos para PC. Hmm. Justamente entre ellos está sí. eh, God of War, Uncharted y Bloodborne, de los cuales se suman a Death Stranding y Horizon de que ya están disponibles. No, incluso sí. también está Day Days Gone, ya está en, un, ya está en Steam. Hmm. Sí. Así que, o sea, que la que llegase Bloodborne a PC Yo creo que hay mucha gente que se va a enojar mucho Pero esa gente, esa, la opinión de esa gente Es hedionda y no tiene peso ¿sí? Así que la vamos a ignorar Uno puede oler sí. Esas opiniones desde ya Pero, eh que es Como lo que pasó con personas eso Por eso uno las puede oler Desde aquí ya Pero, siendo más generoso con el tema ya Igual, por ejemplo, que existiera Bloodborne En, en PC, sería genial Y... Yo, yo creo que la gente se lo compra de nuevo por jugar en PC, ¿cachai? con mejores es que recursos que al, y todo lo demás. Al, final, al final del día depende de cómo te gusta jugar a ti. Si a ti te gusta jugar en portable, te compras una Switch. Si a ti te gusta jugar echado en el sillón con una tele, te compras una Play. Y si te gusta estar sentado en tu computador jugando, juega en el computador. Filo, ese es el punto. Cada uno juega como quiere, ¿cachai? Sí, sí, ya estamos bien, viejo, para estar ahí peleando. Por, ya, si, si PlayStation es la mejor, si Xbox es la mejor. O sea, es como, no, es, sí, por favor. Sí. Aparte Todo, de que todos, igual... todos sabemos que la Switch es la peor. <risa> aparte que al final al día igual los estudios están trabajando con herramientas que ya por sí son compatibles eh, entre diversos dispositivos entonces al final uh -huh. ya no existe como muchas limitantes posibles como ir justificando de que existan el tema de las exclusividades por lo menos eh, uh -huh. permanentes a lo sumo las temporales por uh -huh. temas de negocio y marketing bla bla bla etcétera. Uh -huh. correcto bueno, eh, eso es con respecto a las noticias y obviamente Tenikan tiene también su noticia, que también es bastante interesante. Sí, así como, como, como si no hubiera suficientes noticias de Final Fantasy, eh. <ríe> hay, hay, una, hay una más que salió, creo que ayer incluso salió hace bien poquito. Eh, le hicieron una entrevista a Hironobu Sakaguchi, que era el, el, el digamos el, el, el papurri papá de los Final Fantasy, del 1 al... Del 1 al 10 si no me equivoco eh, Y él comentaba que estaba trabajando en un proyecto para, para Apple si no me equivoco Esto creo que este juego que del que estoy hablando es exclusivo de Apple algo No estoy seguro bien de, de, de qué plataforma Pero estaba trabajando con Novo Uematsu haciendo la música Y en esta entrevista él comentó que por motivos de salud Lo más probable es que este juego tuviera la última banda sonora completa hecha por Novo Uematsu Porque ya está así como... A portas de retirarse, a retirarse y a portas y a de por probablemente parte hacer quizás algunos temas fit en el, como como lo vimos en el remake como lo vimos de repente hace tiempo en el super smash que hizo un tema ¿cachai? Eh, qué sé yo lo más probable es que siga trabajando pero que no haga trabajos de envergadura tan grande porque a lo mejor ya no ya no le da el cuero ya está ya está en sus años el señor así que bueno Sí, justamente hablamos de esto cuando estuvimos repasando la historia de Nobu Uematsu en el 2019 en el cual indicaba que tenía complicaciones y que por temas de salud no podía estar tan presente. Así que no, no es de extrañarse de que ya para producciones que requieran mucho tiempo no pueda dedicarse tanto Nobu al respecto y lo veamos más como o asesor o componiendo solamente sí. un par de temas o productor, consultor, o supervisor o pues, claro. consultor mm, por ahí va la cosa sí una pena pero se entiende verdaderamente las razones por las cuales ya no podía estar tan presente no hubo correcto don no don no hubo don Ah, igual, Brigia, porque en 50 tiene casi 40-50 casi años, años de trayectoria. Como. Y sí. Sobre todo. Y, y, y, y entendiendo, por ejemplo, que empieza todo el estrés. Bueno, como decía Pato, ya lo hablamos durante todo lo que fue la trayectoria, el episodio que dedicamos a su trabajo. Pero con los niveles de estrés y presión sobre los que estuvo sometido durante décadas, es natural que, hasta que al final. Todos van a terminar ¿ven? con cáncer en los pulmones, casi hay problemas de estrés. El mismo, uy, el mismo Sakurai, ¿ven? ya no le da las rodillas, no le da las articulaciones. el sí, estuvo... Wey. Se estaba muriendo haciendo el, el Smash 4 y el weón tuvo que seguir porque sabía que no... Todo dependía de él. Así que... exacto. Eh, no es... No, es, no <risa> es admirable. Es Bueno, igual es parte de toda la industria que va a empezar a cambiar esa... Esas condiciones, cachai, porque la vida de una persona no justifica, ¿cachai? en ningún caso que te pongáis en riesgo por, por ninguna producción, ¿sai? Yo creo que Correcto. uno puede amar mucho su trabajo y puede estar muy consciente del peso y la influencia que tiene sobre tantas personas, pero uno así si no justifica que tu vida esté en riesgo, ¿sai? y si tú tenés que mm -hmm. dar un paso al costado y decir, pucha, ya hice mi trabajo... Siga sí, el siguiente, cachai. Ya lo hiciste, cachai. Ya nadie le puede pedir nada más a, a, a Uematsu. Ya está esta altura, no, no es no, no, no ni siquiera por donde Si ya su trabajo ya es para indicar que tiene un legado gigantesco, no. No, no hay por qué tratar de exigirles. Igual ya eh, su trabajo aparte ya es, es, como se llama, es reproducible. No es algo que exclusivamente lo tenga que ver él. Sin embargo, igual para los fanáticos es, un, es una lástima que se pierda en, en estas condiciones. Sí, es que yo, yo creo que igual, yo creo que lo que tenemos que hacer es no decir que se pierde, pero igual pensar que, por ejemplo, eh, es el fin de un ciclo. Mm. Es el fin de un ciclo, porque no. así mismo como nosotros estábamos hablándose unas semanas atrás, ¿cachai? Eh, na, no me acuerdo cómo se llama ahora. Ah, ¿El del eh, de de el... Octopath? Sí, el de Octopath, ¿cachai? El como de eso eh, no Gracias, muchas gracias, Kae, amigo y estimado tengan mm. eh, <risa> Así mismo como él empezó su trayectoria, ¿cachai? Y estuvo trabajando para par con Uematsu, ¿cachai? Eh, él tiene que tomar la mano, la, la, pues esto al final es un proceso, cachai no podemos aferrarnos por siempre, cachai que un macho siempre va a estar disponible para trabajar y que todo y que, eres... y si bien es cierto cachai, él es un gigante cachai yo creo que igual es importante que también, como en toda industria creativa <tose> la inyección de nuevos talentos es lo que mueve las cosas hacia adelante porque es si no... <tose> Mira, yo perdona que lo diga a este modo. Y si no pasa lo mismo que pasa en Nintendo y tenía a Miyamoto, ¿cachai? Metiendo la cola en todo lo que sea Mario impidiendo que la franquicia avance. Correcto. Mm. Sí. Bueno. Eso con respecto a las noticias de esta semanita. Vamos a aprovechar de leer los comentarios antes de pasar a los recomendados. Muchas gracias a Beto, a Darnes, a Arfani que están también dando comentarios. Eh, eh, veamos eh, que había un poco de eco, que justamente el tema de la, la venta de humo que hubo con Elder Scrolls eh, se puede considerar Metroid Prime 4. Uf. que, que uh. también <ríe> uno de, de las bombas de humo más grandes que ha tirado 3. Nintendo sí. Bayonetta 3, Ballerita 3. Eh, si se, queda, se quedan un en un los títulos como lo sí. título sí. título, no nos vemos en 5 años más eh, esp esp esperemos que pronto un tren no sea lo mismo nomás. Sí. <ríe> uh. ahí mandando saluditos a Max que no está con nosotros hoy día, así que la próxima semana ya lo tendremos disponible nuevamente. Oye, eh, pero aquí también preguntan, ¿qué opinamos sobre Kingdom Hearts? Sí. La saga en PC. Yo nunca he jugado a Kingdom Hearts. ¿cachai? Yo, yo no lo he jugado pensé. y me encantan. Yo he yo, y, y sí, sí, aprovechado de jugarlo cuando estuvimos, a, eh, con el mes que tuvimos con la reseña de la Xbox, la Series X. Eh, como nos dieron Game Pass, eh, tuvimos la oportunidad de jugar por lo menos el 3, pero estaba disponible toda la colección de Kingdom Hearts a través de Game Pass. No. Cuando tú decís toda la colección y se abre como ¿Cómo toda mi colección de Kingdom Hearts? El eh, eh, tema que sí, puedes decir, ¿Qué, no. ¿qué, ¿qué Kingdom Hearts hay? Ah, sí, está el 1, el 2 y el 3, sí. pero de por medio todo el... No, mira, Los -Stories. Sé que yo... Yo me imagino que la gente estaría contenta que estuviera en porque, ¿por qué no? Pero yo Correct. creo que tratar tratar de meterse a jugar Kingdom Hearts ahora eh, es prohibitivo ¿cachai?, es como leer Homestuck, ¿cachai?, es como meterse a... empezar a ver... Eh, One, ¿One Piece? piece. ¿Sí? ¿Sí? Sí. <risa> empezar a como quedar del episodio 100 al 50 y después se pega al 700, pero el 700 era de mentira, entonces tienes que empezar a leer el 400B ¿Cachai? Pero cuando se tope También era mentira Y no, no Yo creo que Claro ya, Puedo entender Que la gente Ame mucho Kingdom Hearts Y lo respeto Completamente Pero yo creo Que Kingdom Hearts A nivel narrativo Es un desastre Y y, y, y me parece Absurdo Pensar que la gente ¿Cachai? O sea Si hay alguien Que, que es fanática De Kingdom Hearts Tú le puedes decir Que esa gente es, es Realmente fanática ¿Cachai? Que hace acérrimo ¿no? Porque sí. yo Yo, yo estuve Me salí con una cuestión Así, no sé ¿Cachai? En, no sé, yo, yo, yo que soy fan de Sonic, ¿cachai? Y ahí está la corneta de todos los juegos de Sonic Tú me salís con el cuestión así en un juego de Sonic Y ya te van a la está ¿cachai? <risa> no, no podía ¿Qué? ¿cómo? ¿Cómo? plan cómo Es que piensa, el Kingdom ¿cómo Hearts ¿cómo es, el una, es una volada nomás Sí yo yo El Kingdom Hearts yo es una volada ellos, no ellos plantearon que iba a ser un juego Y nada más Y después sí. dijeron, pero podríamos hacer más, hagámoslo pero, ¿Pero puedo hacer esto? Sí, hazlo. Como que de repente fue demasiado tarde para decir, chucha, quizás no deberíamos <risa> haber hecho todo esto. Nada, nada, es la que, la es, que, es la que, la que todos los side games son, son una cosa muy extraña. Sí. Todos los juegos de DS, de 3DS. Claro, eso sobre todo. Eso es sobre todo. Es que yo, yo creo que la mejor forma de, de, de, de, de eh, explicar la historia de Kingdom Hearts es decir que todo es canon y nada lo es porque cómo podía hacer sentido todo eso, yo creo que yo me acuerdo que en algún momento traté de ver un video que explicaba el timeline o la historia de Kingdom Hearts y llegaba a un punto de la historia, o sea, si estuviste viendo hasta este punto bacán, porque todo lo que pasó para atrás era mentira era todo un sueño, así que de ahora ¿qué importa? y llevan como 4 horas chao de hecho, es acá, acá dicen en los comentarios, cachai, dice: Mira, todos los juegos son buenos, sobre todo la música es bacán, y el 1.5 más el 2.5 y el 2.8 y el 3. Bueno, y ahí yo pienso que está hablando de Blender, ¿cachai? <risa> <risa> yo creo que Blender tiene menos actualización de lo que tiene eso, cachai. <risa> Blender el, el, el 2.9. Hay, hay, sí, hay que pensar que Kingdom Hearts tiene como la misma historia lineal que Evangelio. <risa> Algo así. Pero Evangelio se entiende, ¿cachai? el Nuevo Testamento, ¿cachai? Y los g tres páginas y 3 tres versos y chao. Y por último decir no, si yo entendí la historia de Evangelio, la gente te cree, pero tú me decís, yo entendí la historia de King of ¡Nadie te va a caer! Por Dios, por favor, ¿qué te pasa? ¡No es mentiroso, weón! ¡Roto, ordinario! ¿Qué te pasa, <risa> No, pero igual. Bueno, mira, pero siendo honesto, siendo, siendo cachai... Eh, cuando, o sea, no o es sea, no, el 3 yo, yo pude, se podía sentir la, la alegría de la gente, weón, bueno, porque eran esas deudas pendientes de la gente. Lo único malo es que después de no ser otro spin-off de, de Kingdom Hearts, que como que inhabilitaba todo lo que pasaba en el 3. <risa> y que tenéis que jugarlo sí. para entender la historia y después como ya, no, ya, chao. Ay, yo, yo creo a esta altura que hay una falta bueno. de respeto aquí, a la gente le gusta sufrir. Yo, yo, yo, creo, <risa> yo creo que es una forma de decir que Disney está viendo mucho profit en, en esto. Finalmente. Sí, al final me Porque sí. yo creo que creo que al principio no querían saber nada con esta wea. Yo creo que cuando saquen a la zona en Smash, si pasa alguna vez, le van a hacer una historia aparte. O ser otro personaje. <risa> No, Spash, es solo en squash también va a ser canon, pero no lo es <risa> Claro, exactamente Era falso, que hasta que estaba en el 2.5 Pero en realidad, y bueno, y empecé a armar Con esa weá acá, con los puntos Para todos lados, weón, y es como No, si no, esta weá era canon, pero ya, ya, ya, Chao oye, Daniel sí. Farro dice bueno, que existe uh... un youtube que se a coordinar toda la saga de Kingdom Hearts y se ve increíble yo creo, si ya después del 3 por lo menos tener algo para establecerse, una base que pueda servir y ya de ahí a lo que salga después es más material para seguir jugando con las líneas de tiempo o jugar sí, con la línea de tiempo cada vez que sale un nuevo juego de Zelda ah, sí, también sí. bueno, continuamos entonces con las recomendaciones de esta semanita de uh, Las recommendations with love Comencemos contigo Tenecan. Ah, pero, pero por favor Yo vengo a recomendar un juego Que me tiene obsesionado Hace como una semana y, vengo media vengo y media vengo que, vengo que vengo lo encontré vengo <risa> Yo vengo, vengo a vender Yo vengo a vender Yo vengo, sí. vengo a regalar <risa> Sí, porque literalmente el juego es gratis Si quieren, pueden, pueden donar También ahí en la página, si tienen un par de dólares Como para pa hacerlo Pero es básicamente el juego es gratis Estoy hablando de Friday Night Funkin', que es un juegazo de ritmo que apareció. Aparentemente la historia es así. Eh, parece que estos locos hicieron un juego eh, para una para una Game Jam que se llama Ludum Dare, que, que es dos tres veces al año, creo. Sí. Actualmente eh, dos. Y estos compadres hicieron. Sí, dos tus compadres hicieron este juego de ritmo y fue como ya, sé ¿sí que tengo ganas de hacer un juego de ritmo, haz la música, yo hablarte, eh, hagamos una historia bien simple y resultó que por algún motivo, este, que no entiendo muy bien, hubo una alianza entre los que hicieron el juego y Newgrounds que para los que no cachan Newgrounds es una página que está llena de animaciones de música, es una página de contenido que existe desde el año de la Cocoa en el internet y es una es básicamente una leyenda del internet es como que muchos animadores han salido de ahí, muchos ilustradores han salido de ahí, eh, muchos artistas también, Triple eh, X también ha salido de ahí eh, y otras cosas. Eh, pero bueno, es la verdad que una página tremenda, también hay muchos músicos que han salido de ahí, eh, muy, muy, muchos músicos muy bacanes. Eh, pero bueno, básicamente un juego de ritmo que explotó en el internet por esto que además era como que era muy, muy, muy Newgrounds y a la gente, a la gente que le gusta Newgrounds es muy fiel a la estética, es muy fiel a, a todo eso y bueno, le gustó mucho el juego y lo empezaron a seguir desarrollando y seguir desarrollando empezaron a contactar otras personas que los pudieran ayudar con el arte eh, de hecho hay un personaje que lo hizo el señor Pelo que es un, un, un animador también muy conocido de, en, en YouTube y en otras páginas eh, y eso se convirtió en un éxito. De hecho, el otro día, yo ahí lo compartí en mis redes también, uno de los temas de la, de, de la cuarta semana, porque se va dividiendo en semanas la, la música que tiene, eh, de la cuarta semana, llegó al chart de Spotify, de la nada. Sí, llegó al top 34, si no me equivoco, de como los temas más reproducidos, de no sé qué género. Y extraño. Sí, yo vi eso. Porque el compositor puso el Twitter como, voy a estar chetando en Spotify. ¿Qué? Sí, y aparte que la, la canción se llama en, Encima, el, el juego es como que es, es, es, estas cosas que es como que tienen toques de, de incorrecto, ¿no? Así como que está en el borde de, de lo de lo cancelable, digamos. No pero, pero bien. Esto, ¿Cachai? No está hecho para el público general. Que... Claro. Sí, no está hecho para el público en general, pero igual está, está bien, está ahí como en el borde, ¿cachai? Eh, y la canción que charteó se llama Milf, pues, bueno, eh, es un concepto ahí gringo, pero bien interesante. Eh, y bien incorrecto <ríe> también, pero bueno. Así que eso, le échenle una mirada si les gustan los juegos de ritmo, la música es increíble, así que full, full, full recomendado, me gusta mucho las animaciones también, es muy bacán. Sí, el juego eh, Lo he estado jugando también. Que... Sí, justamente la Fanny dice que ha visto muchos TikToks del juego. Así que. Sí, no, no se han extrañen hecho. De porque se ha ido, eh, ido popularizando el título también. Sí, y está tapado en mods, además. Así que mods con otras canciones, con otros personajes, con otros animadores, etc. Así que es muy entretenido. Sí, bueno, muchas gracias, Tenecan, por tu recomendación para esta semana. Eh, continuando, eh, esta semana deseo recomendar no un canal de YouTube, sino que un podcast, que es Dory Beat, obviamente. <ríe> Pero aparte de eso, deseo recomendar... conozco, yo lo escucho, siempre. No. Yeah. Yo me leo todos los podcasts de Doris Beat. <ríe> yo voy a aprovechar de recomendar eh, el un podcast que encontré no hace mucho y que es Corazones El Podcast. Que fue un proyecto desarrollado por Red Bull en conmemoración de los 30 años del disco Corazones de los Prisioneros. En los cuales por wow. cada uno de los temas ex explica parte de la trama que hubo detrás de la elaboración del disco. Eh, Quienes se inspiraron en estos temas para poder desarrollar covers en, no solamente en Chile sino que también en Latinoamérica. Eh, y también un poquito anecdótico con respecto a cómo se vivía la época qué, lo que significó para Jorge González el disco está elaborado por dos periodistas eh, Claudio Ruiz y Marisol García y en por cada uno de los temas también analiza el significado de estos en el contexto en el cual se elaboró así que es bastante interesante no es tan largo cada uno de los capítulos dura aproximadamente 15 minutos de 15 a 20 y dentro del día lo pueden escuchar una pasada o si no, cada día pueden escuchando un par para ir interiorizándose porque obviamente para Chile Los Prisioneros es una banda icónica, una banda que todavía sigue siendo presente cada una de las letras y el disco Corazones no es menos mm. eso con respecto a la recomendación lo pueden escuchar en Spotify, lo pueden buscar y creo que también está en Apple Podcast super y ahora sí, Metaro, vamos con tu recomendación Para esta semanita Ah, gracias Pato, la recomendación que les tengo El día de hoy es eh, es, es complicado como puedo recomendarlo Porque en realidad eh, ya los chiquillos Como lo mencionaron en la pauta eh, Este es un trailer que apareció eh, En el directo de Nintendo El último directo sí. Que realizaron, creo Y eh, Un poquito de historia Año 2000 Sega está ahí en, en Apex con la Drinkas y sale un juego que se llama Jet Set Radio, que literalmente eh, le voló la cabeza a todo el mundo. Y lamentablemente la Drinka murió, pero Sega, en alianza con, eh, con Microsoft, saca Jet Set Radio Future, eh, un juego para la gente que no lo cacha, un juego de skating, que era muy popular en ese entonces, gracias a todo lo que fue de Tony Hawk. Y eh, graffiti y mucha música, no solo la música urbana que tenemos hoy en día, sino que hay una música mucho más electrónica, mucho más metida en lo que es la cultura underground en Japón y todo ese tipo de cosas. Que le gusta mucho a la gente, que le gusta el anime, cosas que a mí no, jamás. yo he visto los juegos y cosas, son bacanes, ¿eh? ¿cachai? Pero eh, lamentablemente de eso han pasado casi 20 años, más incluso, desde que no se ha estudiado más cosas. Y una de las cosas que caracterizaba este juego a estos dos juegos fue la banda sonora, compuesta por eh, un, eh, una persona llamada Hideki Naganuma y que mm -hmm. él después de haber hecho estos dos juegos para SEGA, se retira de SEGA y empieza a trabajar por su cuenta y eventualmente termina desarrollando eh, música para otras cosas, otros proyectos y, ahora, y de repente se llega la oportunidad, llega un estudio, que antiguamente, anteriormente ya le había comisionado un tema eh, y le dijo, hay que vente a trabajar con nosotros, ¿cachai? Vamos a sacar la, el sucesor espiritual de Jet Set Radio. El loco dijo, es, ¿es ¿el sensor espiritual de Jet Radio? Vamos, démosle. Y así nace, Pop Rush Cyberpunk que hay que verlo, en realidad la gente puede verlo ahora, y para la gente que fue, que vio en su momento Jet Radio, es un juego que claramente toma todos los cues visuales, musicales y, est y estéticos, de lo que fue Chitzer Radio, con todo el encanto, con toda la dinámica, y definitivamente es un juego que yo recomiendo mucho tener, eh, ahí una pestaña abierta sonando, porque eh, la música de Hideki Naginoma es un tipo que realmente le encanta pasarlo bien, es muy hondero, eh, y uh -huh. definitivamente este juego promete mucho. Mucho, mucho. Este juego ya se anunció hace como dos años atrás. Hay otro tráiler previo que se había, se había mostrado cuando se anunció esto. Y definitivamente yo quiero por jugarlo. Este es también bueno, se lo recomiendo mucho. Así sí, que eso... Super. Sí, justamente el título sale que no solamente va a estar disponible para Nintendo Switch, sino que también para PC. Ahí está uh -huh. ya disponible en la wishlist de Steam para que la gente pueda, que pueda ir marcarlo en caso de, de quererlo. Obviamente vamos a estar esperando ya cuando el título por lo menos anuncie la fecha de lanzamiento porque es lo único que está pendiente uh -huh. en estos momentos. Yo, yo, yo, yo, yo, cuando esté listo, yo lo compré, yo lo compré. Pero hermano, mira, pero mira eso, hermano, por Dios. ¡Ah! Por favor, que salga luego. Bueno, no, cuando salga el mundo. tiene que estar listo. <risa> que, que salga así bueno. Que esto, sí. es verdad. Mira, y que bueno, salga y bueno, de la salga mano bueno. también, ya con esta recomendación, vayan a escuchar la música. De aquí una gran un tipo que si les gusta la música bien prendida, así como música que te despierta en la mañana y te da motivos para llegar al mediodía para poder almorzar definitivamente a quien que realmente les va a gustar. Buenísimo. Super. Muchas gracias por tu recomendación. Buena recomendación. De leer? Sí, aprovechemos de leer los comentarios. Beto trip dice el logo, el niño la bolera verde con la metralladora. Se llama Pico de New Ground Rumble. Se le cayó el carnet. Sí, sí. sí, no, sí hay eh, otros eh, otro eh, personajes eh, ahí eh, también metidos de, de otras New New áreas de Newgrounds. Que son bien... No, la gente los cacha. Eh, eh, es, el Smash, es el Smash de Newgrounds. Mm. Y eso que ya sí. es Smash de Newgrounds. Sí, Efectivamente Oye, Dan Nefarun, con respecto al tema de la línea de tiempo de The Kingdom Hearts Decía que eh, hay un juego de teléfono que dice que la historia aún no termina Que se llama Melody of Memory Por Dios, señor, por favor Pare, déjelo descansar Solo a quien quiere irse a su casa bueno, ah, eh, bueno, entonces pasemos ahora sí al temita de esta semana que es. Al todo abrísimo. Super. Sí. Aguante Bloodborne. Hablando no, de exclusivos. Ahí dice, no, no, no, es el Kingdom Hearts Union. Eh, ahí. El Dungeon pero oh, yeah. sí, no, es que yo estaba, yo estaba hablando del juego de ritmo de Kingdom Hearts, que también tenéis que jugarlo porque también tiene pedazos de historia que tenéis que reconectar. Ah, juego. <risa> Kingdom Hearts es como cuando jugáis Banjo-Kazooie y tenéis que juntar las piezas, ¿cachai? ¡Los chicos! Pero las piezas no significan nada, que no son cari. <risa> no. no, pero por favor, hablemos, sí. hablemos de Bloodborne, no más Kingdom Hearts. Blood yeah. Bloodborne. Sí. Bueno, Bloodborne es un videojuego de rol de acción dirigido por Hidetaka Miyazaki, desarrollado por From Software y Japan Studio, o cual por ahora se encuentra disponible en PlayStation porque es distribuido por Sony Computer Entertainment para la plataforma PlayStation 4, el importante el, el videojuego sigue las acciones del personaje jugador, el cazador, a través de Jarham, una ciudad ficticia de estilo victoriano, cuyos habitantes ha sido afectados con una enfermedad de transmisión sanguínea anormal. Al despertar en Jarham durante la noche de la casa, tras recibir un tratamiento de la conocida sangre milagrosa, el cazador busca algo conocido como pay blood, o sangre pálida en español, para terminar la cacería. Eso con respecto a la historia del título. Bloodborne, él también conocido como la razón, por mucho tiempo, la razón por la cual tener una Play 4. Sí, efectivamente. Ay, pero. Efectivamente. ¿Qué, qué, no, qué no se ha dicho de. Bueno, ¿qué no se ha dicho y qué no se espera de Bloodborne, de Bloodborne en sí? Partiendo por la secuela. Yo todavía me acuerdo que cuando anunciaron Sekiro, la gente pensó que era la secuela de Bloodborne. No fue. Mm. Y eh, todavía estamos a la espera de que tengamos una remasterización en PlayStation 5. Sí. También sería también muy bien de consola. No sí, igual re recordemos ya. que. Recordemos que hace unos días o hace unos capítulos estábamos conversando de que Sony mandó para la casa a Japan Studios, y no sabemos qué va a pasar con eso todavía. Uh -huh. Así que. No, pero <risa> sí, sí, sí, lo que habla. O sea, sí, si el anuncio es de Sony. Eh, va a haber eh, ports a PC De alguna de sus franquicias O okay, que vamos a tener más ports de PC Vamos a esperar porque Como te digo eh, uh -huh. Si bien es cierto la, la recepción Y la estética de Persona 4 Fueron muy buenas los deportivos a PC uh -huh. eh, Bloodborne aún todavía Es como de la vaca Sagrada de la gente Que es como muy fan eh, acérrima de Sony es como el juego que te sacan en cara cuando te dicen Play 4, ¿cachai? Exactamente. Ahora, lo que nos convoca en todo caso nosotros el día de hoy es la música. Más sí. que Bloodborne, sí. Porque yo, yo sé que nosotros tres, que somos expertos <risa> jugadores de Bloodborne, que nos lo damos vuelta así con una, una alfombra de baile, nos damos vuelta a Bloodborne, ¿cachai? Eh, ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué podemos decir un poco de, de, de, de... ¿Cuánto hay Dark Souls en la música de, de, de Bloodborne? Yo creo que todos los, los juegos de, de los Soulsborne Ahora se les conoce como Soulsborne porque, Precisamente por el Bloodborne eh, Tienen una cosa bien interesante en la música que, que acompaña un poco la estética también de los juegos Que, es, que son, por decirlo de cierta forma Son como anti-RPGs ¿Cierto? Porque es precisamente como, como un territorio Post apocalíptico dentro de un RPG, y eso se ve mucho en la banda sonora, por ejemplo, del Dark Souls 1, en la que si ustedes han visto algún análisis de la música o qué sé yo, eh, habrán visto que mucha de la música está hecha en base a cosas que uno podría escuchar, por ejemplo, en, en qué sé yo, en música épica, en música de Zelda, en música tradicional celta, pero como como como hecha a pedazos, como, como reimaginada para que suene horrible. ¿Cachai? Que es un poco lo que pasa con, con el juego también Todos los Souls y en el caso del Bloodborne también es un poco como la tierra de héroes La tierra de héroes, la tierra de cazadores donde todo sale bien Y es como y es como un The Legend of Zelda básicamente Pero en los que pasó algo terrible y estamos viendo lo que pa está pasando después okay? En la que ya, ya el mal ganó por decirlo de alguna forma Y están todos en la caga por decirlo de alguna forma Y ya los, la, ya los, ya los héroes ya fueron y los héroes se convirtieron en malos o están con alguna maldición o se convirtieron en algo horrible y o murieron y ahora son fantasmas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, el, el, el mundo del Saltborn es básicamente eso. Yo, yo lo considero casi como un anti-RPG y en la música se ve mucho eso porque, claro, es como todas estas escalas y armonías que es como que te, te llaman a música épica están hechas trizas y están retransformadas. De, se, se escuchan por ahí, un poco un poco como por detrás de, de, de lo que uno escucha en la música normalmente Se escuchan como que está ahí, como, como en las pistas De que hay de que hubo en algún momento una, una época de luz y de época de héroes Y época, sí. época en la que todo era lindo, y habían castillos, y habían princesas, y habían héroes, y habían caballeros Pero ahora está todo hecho pedazo. Todo se y se eso conoce. es algo muy interesante del arte, del, del juego de la historia y de la música. Todo, todo bien, bien pegadito. Sí, se basa mucho el arte en estilo victoriano, pero muy depresivo, muy oscuro, obviamente basado en las uh -huh. novelas, eh, referencias de la época de terror. Y en cuanto a la música, de por sí es un proyecto bastante interesante, porque según un, los datos de uno de los seniors que estuvo produciendo el título, dice que aproximadamente para producir el OSD se tomaron dos años y medio con seis compositores. Wow. Pero aparte, la producción wow, se llevó a sí. cabo a través de, de, de, los, de tres continentes: me imagino que entre Japón, Europa y América, y en, en cinco, ¿Eh? campuses cinco campuses de Sony. Sí, wow. no, sí, la verdad es que es apoteósico. Y se, se nota mucho en la música. Se nota en la música por, eh, se nota mucho en la música porque la verdad es que es, es yo diría que está a otro nivel, en términos, por ejemplo, sonoros, eh, que, que muchos otros juegos y que muchas otras películas incluso me atrevería a decir. Yo creo que está ahí en el top de sonido de, de, de, de, de todos los medios de entretenimiento habido de por haber. Está en calidad, está ahí arriba. Yo diría que es un referente. Eh, por cómo suena, por la composición, por la delicadeza. Y hay que recordar que todos los Souls, eh, y el Bloodborne incluido, son juegos en los que predomina mucho en el gameplay el silencio. Precisamente por los que les decía, son juegos muy contemplativos, son juegos muy. Eh, en los que la música está puesta en los lugares correctos. Eh, y precisamente como son juegos muy contemplativos también. Eh, de mira, mira, mira la calidad, o mira, mira la calidad de la gráfica, o mira en qué estado está el mundo en el que estamos jugando ahora. Es precisamente por eso que es un juego en el que predomina mucho el silencio. Y eso lo encuentro muy notable también a la hora de componer los temas, porque lo, los temas tienen que venir de ese silencio y tienes que pensar en cómo atacar la música y el inicio de la música y si quieres que terminen siendo algo así como muy, muy increíble con mucho coro, con muchas cuerdas, con mucho bronce, como parto desde el silencio y llego a eso ¿Cachai? Y eso es muy interesante y está súper bien logrado en todos estos juegos eh, o sea, eso, eso es algo mucho también lo que pasa con lo que pasó con el Breath of Wild también, ¿cierto? como sigue la misma mm. mecánica, porque también también predomina este tema de, de que no hay, estáis solo Nada, uh -huh. todo suena en un mundo donde no pasa nada hasta que pasa algo ¿sí? Correcto a Que te da el pie a que se dé una, una melodía, pero más allá de música incidental muy vaga uh -huh. Carmen Bloodborne creo que es solo silencio, ni siquiera porque, ¿sí? Incluso en Breath of the Wild, incluso en los momentos más calmos Hay una pequeña melodía que va sonando por debajo Sí y eso, eso da y cuenta también de un, de un muy buen trabajo de, de dirección de sonido. ¿Por qué? Porque si, no, si recordamos, hay juegos desde la Play 2 que tienen, eh, digamos, ya posibilidades de usar buena calidad de sonido. Eh, pero por un tema de espacio, por ejemplo, en juegos de terror, como lo eran los Silent Hill de la época y los Resident Evil de la época, eh, esta limitancia de, de espacio... Lo que hacía era que, por ejemplo, cuando tú le pegabas a un personaje o tú le pegáis a un monstruo, siempre sonaba el mismo SFX, siempre sonaba el mismo uh. efecto sonido. Entonces sonaba... Uh, uh, uh. Y eso sí. como que te, te, te quita un poco de, digamos, de, de, te saca un poco de, de la inmersión del juego. Eh, sobre todo en estos juegos que predomina mucho el silencio, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, estás en un pasillo y te aparece un monstruo de la nada de la oscuridad y le empezás a pegar y todo el rato... Uh, uh. O el balazo, el balazo siempre suena igual ¿Cachai? O las pisadas Siempre suenan igual, entonces claro, todos esos Pequeños detallitos de diseño sonoro De la época antigua Se han ido solucionando y bueno Ahora, no sé vos, ¿Cachai? Que los juegos de Souls Básicamente todo el rato estáis roleando Estáis haciendo Estáis tirando para el lado y haciendo roll Todos esos rolls que el hecho de que Las acciones repetitivas, que sean los golpes Los rolls, las pisadas tengan distintos sonidos también hace que la inversión sea mayor, porque en el mundo básicamente todos los sonidos son un poco distintos cada uno va variando un poco no hay dos pisadas que suenen 100% igual porque rebotan en zonas distintas de la de la habitación, cachai, todo ese tipo de cosas, la intensidad de la pisada es un poco distinta, entonces el hecho de que se pueda replicar eso en el juego, ayuda mucho a mantener este silencio la inversión en este silencio porque el sonido es muy es, es, es más exacto hasta donde yo conozco, igual, Frotford. Eh, igual entiendo que mucho de lo que. Mucho del contexto de lo que se da el juego es que tú eres el agente externo que está dentro de este mundo. Que Y por eso, Correct. muchas veces, tú estás ahí como literalmente rompiéndose. Tú, tú eres la. la no, no, no sé si de la palabra correcta es disonancia. Mm. O. o ¿qué, ¿Qué es lo que rompe toda esta armonía? armonía dentro de lo, que, ejemplo, de lo que estamos viendo ahora en el stream, eso claramente no es armónico, pero sí claro. dentro de este, este balance uh -huh. que básicamente eh, existe única y exclusivamente porque como tú decís, el mal ya ganó no hay nada claro. bueno en este mundo y tú tampoco eres algo bueno sí. exactamente, es como el, es como siempre buscar el menor de los males al final, sí. estos este juegos Sí, justamente la, eh. la música trata de simbolizar un poco lo que son las luchas mortales y el horror que se inspira mucho en, en lo que se narraba con Drácula, con la película de Bram Stoker, o sea, el libro de Bram Stoker. Uh -huh. y, y que justamente se, se basó entre de las películas y demás es para poder inspirar a cómo eh, entablar eh, el ambiente local y obviamente la batalla eh, contra los jefes épicos que se encuentran por ahí. Un poquito más de ah. datos eh, en cuanto a la producción, es que claro, justamente para elaborar el soundtrack requirieron una orquesta de 65 piezas y con un equipo de 32 personas. Sí. No, no es para nada sensato, insensato decir que la producción era a toda escala. Es por lo que mencionaba o sea, A todos está Sí, todas sí o sea, digamos, sí, era toda raja la wea, pero sí, sí. por eso te digo, si sí, <risa> cada vez que la gente menciona Bloodborne, habla de literalmente el juego de... Que yo... pero, digamos algo. ¿Es Bloodborne, a, a nivel artístico, mucho más tuvo un impacto igual o más grande que Dark Souls? que o sea, o bien, Bloodborne viene ya sí. después de todo lo que había pasado con Dark Souls. Porque... Ya, sí. si no estoy si, si no me equivoco Dark Souls 3 ya había salido las opiniones son súper divididas sobre cuánto si el 2 o el, y el 3 son buenos comparados con el 1 o si son una experiencia completamente diferente ¿cachai? pero Bloodborne es un mundo aparte que incluso se ve todo el pedigree toda el, el, todo la, la intención y la idea que hay detrás del, de, de, de, de la gente de From Software que ya tienen su sello Incluso tú ves Sekiro y sabes que Sekiro es un juego de, de From Software A pesar de que Sekiro, Bloodborne y so Dark Souls no tienen... Como a nivel de... ¡Y se cayó! <Risas> Creo que la cábala la cábala la cábala cámara, la cámara. Ese es el, el aviso que nos queda poco tiempo de no. pero, en el cine Perdón <risa> No, está bien, ya es un clásico, ya está No, pero... No, un clásico por la rama. ¿Es, es, ¿Es Bloodborne un, eh, un elemento que tiene su propio legado en la consola? O sea, ¿es Bloodborne a nivel musical mucho más importante que Dark Souls? Mira, eso Yo diría que es está la, a la talla activativo. del Dark Souls 1 Esos, eh, Eso mm. sí eh, Justamente Viendo la te, el timeline que En el, los juegos de, Some, de From Software Bloodborne vino a ser como Un intermedio entre Dark Souls 2 y Dark Souls 3 Porque el Dark Souls 2 Salió en 2014, mm. después salió El DLC Que es Skolart, The First Zen, Después salió Bloodborne para el 2016 eh, Salir eh, Dark Souls 3 el Dark Souls 3 mm. Sí, correcto. Así, así que en ese sentido, eh, ya Bloodborne como hijo Metaru es un universo completamente aparte, pero tiene la esencia en Dark Souls en todos los sentidos. Sí, por supuesto. ¿Y, no, esa, y extraña lo, eh, sensación, esa extraña sensación de que tú estás viendo lo mismo, pero no lo ves No como Kindle Hearts, claro. no Hearts, sino que... <risa> eh, <risa> sino que en el sentido que obviamente Dark Souls ocurre en un mundo completamente diferente de Dark Souls. Creo. Estuvo. Yo soy igual, soy ¿Mm? que de la vuelta Mira de vez, así con los ojos cerrados. Así. Yo, yo cierro un ojo y me lo termino Dark Souls. Es <risa> fácil. ¿sí? Pero... Pero a, a, a nivel de... ustedes ¿sí? que no quiero decir impacto cultural. Pero el impacto cultural yo creo de... de, de, de termina siendo más grande que Dark Souls a la larga. ¿No? Mm. Puede, puede ser. Pasa que, Pasa que el... el Igual son generaciones distintas. Yo creo. Yo insisto en que puede ser que el, el, el Demon Souls y el Dark Souls 1 hayan marcado la Blade 3. Eh, y efectivamente el Bloodborne. Y bueno, el, el Dark Souls 3 vaya a saber uno si a la gente le gustó tanto o no. Pero yo diría que va más por el por el Sekiro y el Bloodborne ahí lo que marcó la, la Blade 4. Como una re, una. Una destilación de todo lo que se aprendió Con los Dark Souls, ¿cachai? Y bueno, igual a la larga también fue como un paso Una necesidad, yo creo También a nivel creativo De, de distanciarse un poco de Dark Souls porque Igual cualquier estudio ya con tres con tres, ¿cachai? juegos Cuatro, incluso si contáis el Demon's si Souls, Si quieres Si quieres incluirlo dentro de los De los Souls, ¿cachai? Eh, igual, claramente Si tú juegas Sekiro Sekiro es un juego que es mucho más vertical que cualquiera de los Bloodborne, tiene una temática mucho más marcada hacia los japoneses, ¿cachai? Pero uh -huh. el, lo, la, la esencia la esencia, ese, ese como polvito que te queda en las manos después de jugar, no por el piñel sino que porque el juego realmente tiene <risa> esa identidad, ¿cachai? que te permea la piel ¿cachai? y tú caes con esa sensación de la boca de que en realidad estás jugando algo que está mucho más mucho más refinado Ahora, la pregunta siempre acaba de ser la misma, ¿cachai? ¿Puede una secuela de Bloodbone existir? O ya estamos hablando de una empresa que se nota que ya está eh, yéndose para otro lado. Mira, eh, yo creo que con el cierre de Japan Studio es muy difícil que llegue a verse el mismo nivel que, o, o, la, o refleje la misma intensidad con la cual se hizo Bloodborne exclusivamente porque aparte del nivel de desarrollo del juego a nivel musical el tema que más los inspiró a, a realizar este tip, título y a, a llevarlo a un trabajo de gran escala fue el hecho del desafío del lenguaje eh, llevar a traducir uh -huh. todo lo que ellos querían porque como digo, como esto se llevó a cabo a través de tres continentes eh, el hecho de que los distintos sí. compositores tu, se pusieran de acuerdo para poder elaborar algo así ya no se va a dar de la misma forma, considerando que muchos ya van a estar distribuidos en, principalmente en un país que es Estados Unidos y uh -huh. posiblemente uh -huh. con algún, algún asesoramiento por parte de los compositores japoneses pero por lo menos a nivel de entrega musical Posiblemente tenga un sabor completamente distinto mm. Bueno, igual yo creo que ahí hay un tema de Hay un tema de dirección también Y lo hemos hablado harto de... en el sentido de De estos juegos que tienen más de un compositor eh, Yo creo que habiendo una buena dirección Es posible mantener la esencia por lo menos Obviamente que el toque de cada compositor al final siempre termina saliendo y se, se termina evidenciando en cada una de las piezas. Pero, pero habiendo un concepto fuerte definido, y sobre todo ahora que hay una, hay una, hay un, digamos, hay un pedigree para atrás y hay una referencia para atrás de cuatro, cinco, seis bandas sonoras, es posible que sea, que sea factible traer unas nuevas, traer nuevos métodos, traer nuevos compositores, traer nuevos estudios, y tratar de mantener esa esencia. Eh, yo creo que es posible. Igual, yo pienso que, ¿sí? aunque okay, Aunque okay. Sony cierre el Studio, sí, Yo creo que eso igual responde, me imagino que es algo que no tiene nada que ver con el desarrollo o la excelencia que hay detrás de todo títulos de Frock Software. Eh, yo creo que igual hay un, hay un tema que hay que hablar acá, es que cuánto de Sony, cuánto de la influencia de Sony hay en que Frock haya llegado a ser lo que fue como, como producto porque uh -huh. si por ejemplo es lo que estábamos hablando hace, hace un ratito de que por ejemplo Microsoft compra eh, Bethesda eniMax en realidad y con eso Bethesda eh, el, el hecho de que Microsoft esté a la cabeza de Bethesda va a explicar que por ejemplo el próximo eh, Elder Scrolls va a tener un enfoque completamente diferente, completamente diferente a lo que fue Skyrim ¿sí? uh -huh. Uh, va a influenciar eso, que igual, como tú dijiste, cachai, es un juego como este y todos los otros Souls, cachai, que ha tenido múltiples compositores, que eso esa excelencia que se logró se da gracias a excelente trabajo de dirección que hubo, cachai, uh -huh. más uh -huh. que, por ejemplo, como el ejemplo cuando hablamos, no sé, de un Final Fantasy donde toda la excelencia recae en el trabajo de una persona, que es Uematsu, cachai. Uh -huh. eh, Queda, queda la duda en, en el aire, por ejemplo, eh, que apropiáramos un Bloodborne 2 en una, en una Xbox. O sea, ¿sería, <risas> ¿Se mantendría la excelencia o es solamente algo que pasó porque tuvimos suerte, nomás? Bueno, la, la suerte no tiene nada que ver en nada en esto, pero no solo no sé como. La instancia que esto se haya dado se da gracias a que esto fue en una consola de Sony con una con Sony teniendo una identidad, teniendo una, una filosofía, ¿sabes? que probablemente un desarrollador como Microsoft no le daría el fe. Igual hay que, que tener en cuenta crees... que... No, que, o sea, que no, yo, no, yo, yo quería, quería decir, decir que... que, por ejemplo, ¿por qué te lo digo? Porque, por ejemplo, a mí lo primero que se me viene a la mente, es que puede ser un equivalente occidental, pues igual. De nuevo, Bloodborne no es, es es menos japonés de lo que es Dark Souls o, o Sekiro de lo que pueden ser otros títulos porque como estábamos viendo ahora en los detalles que dio el dato, el pato, perdón, eh, eh, fue desarrollado en tres continentes, con el fue un esfuerzo conjunto de muchas culturas, no hay tanto de los japoneses de que sí pero por ejemplo yo pienso en juegos como en, en Dragon's Age, que hasta cierto punto, ¿cachai? tienen como la misma filosofía de crear un mundo inmersivo y toda la cuestión, no siento que tengan el mismo impacto eh, solamente por el hecho de que estuvieron desarrollados bajo eh, tutela de microsoft, mm. por el financiamiento de microsoft. también es, es Skyrim, mira, podríamos decir que Skyrim es un Bloodborne occidental <risa> en ese sentido a, a nivel de desarrollo y todo ese tipo de cosas que igual bueno, era... había gente que se, quej se quejaba en esa época de que muchos juegos eran parecidos en ese sentido, o sea, como de, de, sí, de, de, la, de la, la vista, sí. de las mecánicas. Sí, pues, o sea, eh. que, por ejemplo, salió, salió Nioh durante todo este tiempo, ¿cachai? Salió la escuela de Nioh y estaban bien, o sea, Dark Souls en sí, como por el tema de la dificultad, por el tema de la estética, pero muchos juegos. Pero muchos... ¿Todavía vive la infancia? mi frases, sounds like, ¿cachai? Hasta el día de hoy. Mm. Pero sí, pues. pero yo pienso, ¿cachai? A, a nivel creativo, eh, el mérito es de From Software o es de... Eh, de a la larga del trabajo de Sony porque yo creo que el trabajo de Sony fue más de dirección que de, simplemente de, de, de producción y o financiamiento Sí, yo creo que es mm. compartido en ese sentido, no podemos darle todo el crédito a Sony y tampoco todo el crédito a Front Software, tal como eh, estuvimos hablando, el hecho de que haya sido un trabajo colaborativo en conjunto eh, hizo que este proyecto sal, saliera como salió sí, no hay que decir que, ¿no, eh? no hay que algo al contrario eh, <risa> Siento que fue un gran aporte Ajá. el hecho de que esta colaboración saliera tan bien y entregara este tipo de música tan profunda y que tan como estuvieras disfrutando de una película gringa hecha por japoneses. Es como así finalmente. Sí. Es, es, Yo, y trabajar. bueno, y ha, ha influenciado el Dark Souls a muchos otros tipos de juegos tam también. Eh, Recordemos que este, este meme de que cualquier juego que sea un poco difícil es, es el Dark Souls de algo Me acuerdo cuando salió <risa> el Cuphead que, que fue un eh, escándalo porque todo el mundo decía Ay, que esto es muy Dark Souls y luego cuestión este el Dark Souls de los de lo plataformeros 2D <risa> Que se yo eh, o sea, A todos le ponían tiempo oscuro o sea, a todos el, le ponían el, que era el Dark Souls D Era el tiempo oscuro, la verdad Sí, era el tipo oscuro la verdad. Ah, oye, oye, que en algún momento la gente que indicaba que Dark Souls era Wii Monster Hunter. Sí, por, por supuesto. Ten, porque tenés que girar, porque Monster Hunter inventó girar. Claro. Sí, es que como te digo, hay mucho, hay mucho, cuando, cuando salieron todos estos RPG, más de, más de acción, el Monster Hunter, también el Nio, en, es, en esa época estaba el Onimusha también, mm. eh, que a mí me gusta mucho. Eh, después para en la Play 3 salió el Dark Souls, el Nioh y todo ese juego Que está bien, se parecen, un, tienen algunas cosas en común, tienen algunas mecánicas en común Pero la, claro, el, la, el Dark Souls siempre se destacó precisamente por eh, tener una esencia completamente distinta Tener una esencia, eh, como decía antes, de ser como esta especie de, de, de anti-historia épica ¿Cachai? Como de post de historia épica post-apocalíptica, ¿cachai? Mm. Que es muy interesante. Y eh, yo creo, yo creo que si, si se pegan, no se pegan la cachada y no sacan más juegos Va a ser lo mismo que, que, que pasó ahora con el con el juego que veníamos hablando antes que, re, que comentó el Metaru, el que recomendó el Metaru. De que alguien va a venir y va a hacer algo inspirado en eso, un sucesor espiritual y, y chao. Y va, va a continuar por ahí la sí. cosa. Es que el problema es que Dark Souls, ¿cachai? Y bueno, casi todo de From Software, tiene, ha tenido demasiados sucesores espirituales. O demasiada gente que ha tratado de ser un sucesor espiritual. Y con mayor sí. o menor grado de, de, de, de, de éxito, ¿cachai? Ni siquiera sí. la, la gente hasta el día de hoy argumenta que Sekiro no ha logrado ser lo que Bloodborne fue. Y Bloodborne no fue lo que Dark Souls fue, ¿cachai? Pero por eso decía, ¿cachai? Sí. Anda... Bloodborne es completamente es una experiencia completamente diferente a lo que es Dark Souls, pero ese mérito será por la injerencia de Sony. Sí, eso queda completamente a la interpretación Y finalmente lo vamos a saber cuando llegue a salir VLOG por 2 Y finalmente esperamos a eso para saber bien si que tuvo mucho la influencia de Japan Studio O se logra la cohesión nuevamente debido a los esfuerzos que logró From Software de ahí en adelante eh, yo creo Correct. que ya vamos cerrando Se nos hizo bastante cortito <risa> hablar <risa> Así que sí. agradecemos a todos los que Falto nos Max. han visto sí. Faltó Max acá Sí, faltó Max sí. Eh, pero vamos a tener ya la próxima semana Vamos a leer un poquito los comentarios eh, Darknet Farrón dice que le falta el jefe final de Bloodborne Es un Dark Souls, un gran juego Y un amigo le dijo que Bloodhound tiene secretos de Dark Souls es muy posible que hayan easter eggs relacionados, pues justamente por el hecho de que se basa mucho en el universo, o por lo menos está inspirado en las mecánicas de, y por lo mismo, no, no puede quedarse atrás de hacer los guiños correspondientes. Sí, o sea, son sus regalones. Imagínate, es imposible que no, que no pongáis guiños en sí de mm. Claro. Ya. Vamos cerrando, muchas gracias por escucharnos en esta edición de Dorrebit. Vamos a pasar al outro. Ahí sí. sí. Eh, recuerden que nos pueden eh, ver los días lunes a contar de las ocho y media de la noche con repetición. O un poquito en... más tarde. Sí, en... Vamos, tratamos, tratamos de partir a las ocho y media y de si todo lo posible sí Y ahí en la semanita nos pueden ver A través del canal de YouTube de Paua.cl Están subido todos los capítulos hasta ahora Y también están disponibles en formato podcast Nos pueden escuchar a través de Spotify, Google Podcast y Apple Podcast Nos pueden encontrar como Dorrebit y también nos pueden encontrar en redes sociales Como Paua.cl o Paua.cl En Facebook, Instagram, Twitter En Youtube y Twitch Y recuerden visitar nuestro sitio www.paua.cl Donde podrán encontrar noticias, artículos Reseñas <coughs> relacionados a videojuegos Cine, música y mucho más Sus redes chicos Aprovechen Arroba, Tenegan en todas sí. partes ¿Puedo hacer una última, sí. una última noticita? Es su momento Yo había, había anunciado hace unas semanas Que yo iba a participar en un festival Que se llamaba BGM Together ¿Sí? Y es este viernes ah, este Así que empieza ah. este viernes Toco el viernes a las 11 de la noche hora Perú Perdón, 11 de la noche hora Chile 9 de la noche hora Perú Así que todos invitados es gratis Es por Twitch, así que lo pueden ver todos No hay problema Oye, De ahí, ahí, ahí nos pasáis el dato por el interno También para poder difundirlo Por supuesto ¿Metaru? ¿Tus redes? Yo yo soy arroba de meter por suerte en todos lados Por favor no me busquen Si me buscan por favor saluden <ríe> y, re y recuerden que también eh, en La próxima semana estaremos Junto a Max nuevamente sí. sí. Así que eso chicos Muchas gracias por vernos Y nos estamos escuchando la próxima semana Chau chau, chau, chau. Nos vemos chau, pues, ¿eh? chau. Si mm. estar apretado hacemos movimientos divertidos para el otro. <risa> <risa> ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! <risa> ¡Wow! ¿Mi, <risa> <risa>